Hola, hola. Bueno, parece que ahora sí estoy en vivo. Perdón la demora. Algunos inconvenientes eh, al intentar entrar. Bienvenidos, bienvenidas finalmente <ríe> a la práctica del día de hoy. Bueno, hoy vamos a hacer una práctica tranquila, de, de mucha introspección. Hoy es nueve serpientes, chiknaui, coatu. Entonces corresponde a las posturas de sentado, posturas yemana en náhuatl, pulán en maya. Son posturas que nos invitan a, en, a distribuir nuestra energía y con este objetivo de silenciar nuestros vehículos. La técnica anabólica del día de hoy es la meditación, calmar la mente, encontrar esos silencios, entonces, hoy vamos a hacer la práctica un poquito diferente, vamos a hacerla más tranquila, vamos a comenzar sentados y vamos a hacer la apertura de, de nuestros rumbos de manera figurada, a través de direccionar nuestra, nuestra intención hacia cada rumbo, conectar con cada elemento, que al fin y al cabo es parte de lo que somos nosotros, ¿no? Como es adentro, es afuera. Así que bueno, para la práctica del día de hoy, como vamos a trabajar mucho con eh, el tema de estar sentados en el piso y también la apertura de la cadera para ciertas posturas, los invito a que si quieren buscar algún almohadón, algún cojín para tener cerquita para su práctica, para utilizarlo en diferentes posturas. Inclusive para ahora, para comenzar, para sentarnos, les recomiendo que tengan algún almohadoncito. Eh, así podemos estar más cómodos, elevar un poquito los glúteos del piso para que las rodillas se puedan relajar levemente. Así que bueno, sin más, vamos a comenzar con nuestra práctica, vamos a tomar una postura cómoda de sentados. entonces... hombros con las caderas y la parte posterior de la cabeza con el resto del cuerpo creando una sola línea podemos relajar las manos sobre rodillas podemos dejar palmas hacia el cielo como ustedes lo deseen la idea es en este punto encontrar este ancla desde los esquiones hacia la tierra desde coronilla hacia el cielo empezar a alargar la columna creando estos espacios relajando los hombros Llevamos la mirada hacia el frente, sin que haya ningún punto específico, activamos esa visión periférica y luego vamos a cerrar los ojos, suave, y al cerrar los ojos vamos a comenzar a tomar conciencia de nuestra respiración, de nuestro cuerpo, de nuestro estado de ánimo, nuestra energía. Nos vamos preparando para entrar en la práctica de manera consciente, habitando cada parte de nuestro ser, habitando nuestros vehículos, observando cómo está nuestra respiración natural. suave vamos a ir llevando nuestras palmas de las manos sobre nuestro abdomen bajo y ahora vamos a guiar la respiración hacia ese lugar, hacer movimientos abdominales cuando respiramos para continuar en la búsqueda de esta calma, al inhalar vamos a hacerlo profundamente por la nariz y al exhalar también por nariz suave, llevamos el abdomen hacia atrás nuevamente hacia nuestra columna creando de esta manera también un masaje ventral un masaje que va a calmar nuestra respiración nuestra atención, nuestra mente Esa presencia, nuestra conciencia, eso que se despierta cuando prestamos atención entre los espacios, entre pensamiento y pensamiento, cuando nos damos cuenta del rumiar de la mente Cuando nos damos cuenta de esos espacios vamos a establecer la intención para nuestra práctica canalizando nuestra energía. Y luego lentamente vamos a comenzar a llevar los codos hacia atrás, las manos más por sobre nuestras costillas, los dedos sobre nuestras costillas bajas. Y en este gesto, humanas en este efecto de poder vamos a comenzar a conectarnos con cada rumbo con cada elemento vamos a conectar con el rumbo la trampa, el rumbo este es el rumbo que rige la energía del día de hoy el elemento fuego la sabiduría la capacidad de transportar conexión con nuestros linajes, nuestros ancestros, los difuntos, los chamanes, desde un lugar de respeto, de humildad, nos vamos a ir conectando con el rumbo Siguatlampa, el oeste, la energía femenina, con el elemento agua, con nuestras emociones profundas, con la introspección. por el día de hoy gratitud por la práctica vamos a comenzar suavemente abriendo los ojos liberamos las palmas nuevamente hacia rodillas alineamos la columna inhalamos bien profundo y al exhalar vamos a dejar que el mentón caiga hacia el pecho desde aquí vamos a comenzar a hacer medios círculos por la cabeza bordeando por nuestro pecho, clavícula hacia un lado, inhalando, dejo caer por el centro y luego hacia el otro lado, cuando exhalo relajo la cabeza pasando por el centro y cuando inhalo voy subiendo de lateral hacia cada hombro, relajando el cuello, no podemos abrir un poquito la boca, separar levemente los labios, relajar la garganta, las cuerdas vocales vamos a hacer una práctica suave, lenta, tranquila habitando cada postura, cada movimiento ahora cuando la cabeza está pasando por el centro vamos a detener el movimiento y al inhalar voy a abrir el pecho hacia adelante voy a descender los hombros voy a pegar los homóplatos por detrás cuando ya tengo esa unión en mi área dorsal, en los homóplatos, voy a elevar levemente el mentón, mirada hacia arriba, abro un poquito la boca. Ahora sería la inhalación. Ahora al exhalar voy a redondear, toda mi columna voy a ir hacia atrás, bajando bien los hombros, mentón hacia el pecho. Entonces al inhalar voy hacia adelante, al exhalar hacia atrás, los hombros. Inhalo adelante. Le vamos dando movimiento flexibilidad de nuestra columna lubricación vamos a continuar inhalando por nariz y exhalando también por la nariz hombros bien bajitos los pies, la puntita de los dedos si lo pueden tener en cuenta que estén activas que estén sus deditos de los pies Ahora la siguiente vez que inhalamos, enderezamos la columna, la dejamos en postura neutral, la alargamos, exhalo, luego inhalando estiramos brazos hacia los lados y exhalando me tomo los codos por detrás de la espalda, si no llego a los codos no pasa nada, me sujeto de los antebrazos, inhalo con la cabeza hacia el centro y al exhalar hago una rotación sobre un hombro, sobre el que quieran, luego inhalo pasando por el centro, exhalo, otra vez. Y así lo hacemos de manera dinámica, rodando sobre el mismo eje de la cabeza hacia cada lado. Vamos a tener en cuenta de mantener esa línea de nuestra coronilla por sobre nuestro sacro. Tenemos estos dos puntos sobre el cuales nuestra columna se puede alargar. Cuando la cabeza vuelve hacia el centro voy a detener el movimiento, inhalando, luego exhalando, libero los brazos, inhalo, los vuelvo a estirar hacia los lados, bien lejos como si me jalaran hacia cada extremo y me vuelvo a sujetar los codos. Pero ahora el antebrazo que estaba por arriba va por debajo, alargo otra vez la columna y ahora dejo que la cabeza caiga de lateral, Está de exhalación, de lateral, inhalo, paso por el centro, exhalo, de lateral. Lado, lado, De manera suave y dinámica a la vez. Cuando la cabeza pasa por el centro, detengo el movimiento inhalando, exhalando, libero las manos otra vez por delante. Y ahora vamos a los círculos con la cabeza, dejamos caer el mentón, vamos por un costado y hacemos el círculo completo. Abarcamos toda esa movilidad, todo ese rango de movimiento sin que se produzca dolor. Y aquí, cada uno donde siente que hay algún tipo de rigidez, de molestia o quizás una parte más contracturada, se puede quedar en ese lugar un ratito más con el peso de la cabeza, relajando la columna. cuando el mentón pasa por el centro detengo el movimiento y vamos hacia el otro lado piernas en postura de creomano y postura del meditante, pero cambio, la pierna que estaba antes más cerquita, ahora viene más lejos y la que estaba más lejos viene más cerca, alineo nuevamente, brazos por los lados del cuerpo, inhalando los empiezo a elevar, altura de un giro palmas, mi estiro, manteniendo la columna en ese eje, tal esa energía del cosmos, del cielo y voy bajando en platón y en este gesto de poder hacia el centro, hacia el corazón, Exhalo, relajo y al inhalo vuelvo otra vez a elevar. Vamos a hacer esto tres veces más. Ahora sí ya podemos empezar a inhalar y a exhalar por la boca. Bueno, inhalar por nariz y exhalar por la boca. Conscientes esos movimientos lentos. Y en la última vez dejamos ese gesto al centro de nuestro corazón. Cierro los ojos y conecto con este gesto de poder, con este gesto de mando, de tener esa capacidad, esa voluntad de dirigirme atención, de estar presente, de ser fuerte frente a esta batalla interna que tenemos con nuestra mente, con nuestros diálogos internos. Vamos a inhalar profundo aquí en el centro y ahora al exhalar vamos a torsionar hacia el costado izquierdo y de esta manera vamos preparando un poquito levemente el cuerpo para tesis, la moledora que la vamos a realizar en breve. Vamos a hacerlo hacia un lado y hacia el otro. Rotaciones leves, cortitas, preparando el cuerpo. Al inhalar es cuando vamos hacia el centro y al exhalar es cuando comprimimos en esa torsión, dejando que las caderas siempre sigan apuntando hacia el frente que las manos sigan enfrente del corazón y luego aquí en este movimiento podemos volver a cerrar los ojos como si estuviéramos flotando sobre nuestras caderas permitiendo que la parte alta del torso se movilice creando también este masaje ventral masaje lumbar hacemos varios hacia cada lado son rotaciones cortitas sin forzar nada recién estamos comenzando y luego cuando lleguemos hacia el centro vamos a detener, exhalando libero las manos, abro los ojos y ahora vamos a ir de un impulso hacia adelante, un impulso suave, manos por delante, levanto el peso del cuerpo, pasan las rodillas hacia la tierra y libero las pantorrillas por detrás, y entonces de esta manera cambiamos la postura de cuatro apoyos, vamos a acomodar nuestras manos debajo de hombros, nuestras rodillas debajo de caderas, alargamos la columna la alineamos activamos ese centro abrazando desde nuestras costillas y dividimos la columna en dos partes vamos a trabajar con la zona dorsal con el área dorsal entonces al inhalar vamos a permitir que el esternón caiga hacia el piso entre medio de nuestros omóplatos y al exhalar vamos a empujar nuevamente sin flexionar los codos sin dejar caer nuestro centro al inhalar ingreso y al exhalar empujo. Al inhalar ingreso. Y al exhalar empujo. La cabeza sigue con la línea de la columna. Los tríceps, los músculos que están en la parte posterior de nuestros brazos van a mirar hacia nuestros muslos. En vez de mirar hacia los lados, ayudándonos a crear esa rotación externa de los hombros. cuando termino de exhalar empujando, detengo el movimiento, dejo los deditos de los pies en el piso y voy llevando los glúteos hacia atrás, hacia nuestros talones, con los dedos de los pies y metatarsos apoyados. Desde ahí empujo bien hacia atrás y voy alargando mi torso, pegando el abdomen hacia los muslos, relajo la cabeza en el piso, relajo los codos, hombros lejos de orejas, pero es importante tener un buen contacto aquí entre glúteos y talones. Quizás si no llega no importa, pero que toda esa es nuestra intención, empujar el peso del cuerpo hacia atrás. Desde acá relajo, alargando la columna. Y ahora vamos a activar, empezando a caminar con la yema de los dedos hacia adelante. Alargo la columna, llevo la mirada levemente hacia adelante, inhalo profundo y solo me mantengo sobre la yema de los dedos. Ya no apoyo más ni las manos ni los codos. Columna bien larga, sin despegar los glúteos de talones, inhalo al exhalar voy caminando con las manos hacia el lateral izquierdo me estiro sobre ese lateral vamos a conectar acá nuestra atención de la yema de los dedos de la mano derecha con las costillas bajas del lado derecho cuanto más estiro y separo los dedos más se abre ese espacio desde costillas bajas hacia cadera creo ese espacio en el área blanda ahora inhalando vamos pasando por el centro alargo la columna y exhalando voy caminando hacia el otro lateral y hacemos esta conexión entre yema de los dedos de la mano izquierda, costillas bajas del lado derecho, eh, del lado izquierdo, perdón. E inhalando, vamos pasando por el centro otra vez. Y exhalando, levanto el peso del cuerpo nuevamente. Nos colocamos otra vez en cuadrupedia. Y ahora vamos a movilizar toda la columna. Apoyo deditos de los pies, empiezo a llevar coxis hacia arriba, arqueando y desde ahí voy a comenzar a arquear toda la columna, vértebra por vértebra hasta que por último sea la cabeza empieza desde la base de la columna y finaliza la cabeza ahora voy a apoyar el peines voy trayendo mi cos, mis incisiones, pelvis y luego de a poquito voy yendo hasta que la cabeza es lo último y vamos a continuar este movimiento, desde la base de la columna Inhalando, arqueando y al exhalar desde la base de la columna redondeando, sintiendo vértebra a vértebra todos sus espacios, con la respiración en unión al movimiento como guía, la ley exhalar redondeamos los, eh, los dedos es muy importante que sigan activos siempre protegiendo nuestras muñecas ahora cuando estamos aquí exhalando, redondeando toda la columna con los peines apoyados lo que vamos a hacer es mantenerlos y vamos a ir yendo hacia atrás, ahora con los empeines en el piso. Alargo la columna, camino con las manos hacia adelante y entro en descanso, como hicimos al comienzo. Luego, otra vez, activo, pero esta vez en vez de apoyar los deditos, voy a apoyar solo las palmas de las manos. Sería hasta la zona de los metacarpos, almohadillas y todos los dedos los levanto. Solo las palmas de las manos dejo en el piso, súper activas. Miro hacia adelante, inhalo. Elevo el brazo derecho hacia la derecha. Y ahora exhalando, paso ese brazo entre medio del brazo izquierdo y la rodilla izquierda. Y voy a marcar una torsión. Ahora un poquito más profunda. Abriendo el pecho hacia el lado izquierdo. Todo lo que sea posible. Me estiro, me alargo, me alargo. Inhalo, paso por el centro, alargo la columna. Exhalo. Y hago lo mismo, inhalo, estiro el brazo izquierdo hacia la izquierda y luego exhalando voy creando una torsión hacia el lado derecho, tratando de abrir el pecho, sin que se levanten los glúteos, mantengo los glúteos hacia atrás, lo más hacia atrás que puedo y torsiono. Es el dorso de la mano izquierda la que se apoya en el piso en este caso. Alargo. Inhalo, vuelvo hacia el centro. Levanto el peso del cuerpo, volvemos otra vez muy de cuatro apoyos vamos ahora a empezar con nuestras caderas, centro vamos a inhalar, a estirar pierna derecha, brazo izquierdo al mismo tiempo en la misma línea voy a empujar al exhalar tratando de apoyar al mismo tiempo otra vez bajo el peso, estirón brazo derecho, pierna izquierda empujo al inhalar levanto al exhalar bajo, inhalo, levanto Alargando toda la columna. Bien, flex. Agotaron hacia afuera, deditos hacia el piso, la pierna, si es posible, bien estirada. Y apoyo. Continuamos. Lado y lado. La cabeza sigue la línea de la columna. La coronilla va hacia adelante y la cara mirando hacia el piso. De esta manera vamos conectando con nuestro centro, coordinando, trabajando esa fuerza en el cuerpo, esa estabilidad, cuando termina de bajar la mano y la pierna detengo y vamos a empezar a hacer círculos con nuestra pierna derecha, levanto la pierna derecha hacia atrás a 90 grados, la abro hacia el costado y... Luego hago rotaciones internas con la cadera. Vamos a tratar de que el resto del cuerpo, si es posible, no se mueva. Dando esta lubricación a nuestras caderas, ya preparando para tesis. luego detengo el movimiento como lo comencé y lo cambio, llevo la pierna de manera interna y luego, exhalando, empiezo a trabajar estas rotaciones externas. Es eh, necesario que activemos bien la fuerza de los brazos, empujando y compensando para que no se me desbalance de la cadera. Si se cansan, pueden apoyar unos instantes la rodilla en el piso y continuar. Más, y apoyo alineo detengo y ahora empezamos con el lado izquierdo levanto la pierna izquierda 90 grados activo la llevo hacia el costadito y empezamos a hacer estos círculos Recuerden tratar de no quedar dobladitos ahí Es preferible flexionar, alargar Ahora desde acá vamos a levantar la pierna derecha hacia el cielo Pie en flex Exhalando vamos a traer esa pierna cerca de nosotros Y le vamos a colocar el, el, la pantorrilla de manera transversal a nuestra columna Como una X Entonces desde ahí vamos a apoyar Trabajando como en paloma, estiro la pierna de atrás, el muslo de atrás, bien flex, y abro mi pecho. Acá es muy importante cuadrar las caderas, que las dos caderas sigan mirando hacia el frente y que el muslo, en vez de que me quede ahí como para el costado, me quede mirando hacia el piso. La rodilla también, todo alineado hacia la tierra, se empieza a abrir la cadera derecha. Abro pecho, dejo solo la yema de los dedos, inhalo, y al exhalar, por Flexionando mi cuerpo hacia adelante codos hacia los lados, hombros lejos de orejas inhalo, subo exhalo, bajo aquí es donde si no puedo hacer esto me puedo colocar el almohadón debajo del glúteo de la pierna derecha por última vez inhalo, subo Apoyo las manos, apoyo dedito de la pierna de atrás que vamos a volver Empujo desde la fuerza de brazos, hombros primero Y le esa pierna hacia atrás Ahora exhalando, vuelve otra vez esa pierna de manera transversal Apoyo todo el cuerpo, vamos a dinámica Abro pecho, exhalo, me dejo caer Inhalo Abro pecho, exhalo, flexión hacia adelante Tres veces, inhalo Exhalo, hacia adelante. Y me levanto. Una vez más. Inhalo, empujo hacia atrás y hacia arriba. Hacia atrás y hacia arriba. Me alargo. Exhalo, traigo esa pierna otra vez entre medio de mis manos. Abro pecho. Finalo, exhalo. Inhalo. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Anda como esa cadera se va adaptando, se va abriendo. Exhalo. Ahora inhalando levanto, y ahora desde aquí con mucho cuidado la pierna que está atrás la voy a acercar la rodilla hacia la planta del pie que tengo por delante. Y me voy a volver a sentar entrando en postura de tesis, la moledora. Acá en este caso, te voy a mostrar de frente para que se pueda entender cómo me quedaron las piernas. Esta es la pierna que tenía por delante desde el comienzo, la estaba así, y lo que hice fue adelantar la pierna de atrás. Una pierna queda flexionada hacia atrás, la otra flexionada por delante. El pie que está atrás puede quedar activo en punta bien debajo del glúteo o activo en flex con el talón para afuera saliendo para el costado. O con manos sobre rodillas. Si esta postura me es muy incómoda, pueden hacer la variante de traer la pantorrilla derecha debajo del glúteo y quedan las dos piernas iguales. Cada uno toma la opción que más cómoda resulta. Vamos a inhalar, elevar los brazos por los lados del cuerpo. Y desde acá vamos a ir arrojando un poquito, marcando los laterales. Hacia un lado y hacia el otro. Hacia un lado y hacia el otro. Desde la parte alta del torso. Detengo el movimiento, giro palmas, inhalo. Cierro las manos al puño va descendiendo ese gesto hasta el centro del pecho cierro los ojos, conecto con el intento de la postura me fundo en el seno de la madre tierra voy hacia el origen, hacia, hacia la siembra de esta semilla, de esa intención inhalo profundo y al exhalar voy creando esa torsión hacia el lado izquierdo primero Voy luego inhalando vamos pasando por el centro, exhalando hacia el otro lado. Me funda en el seno de la madre tierra. Esta es la postura central de nuestra práctica del día de hoy. Vamos a ir lado y lado, al inhalar pasando por el centro, al exhalar confinando hacia los extremos. la mano derecha hacia el hombro izquierdo la mano izquierda hacia el hombro derecho y aquí vamos a cerrarnos instantes los ojos y vamos a realizar 13 respiraciones nariz, nariz representando un ciclo de respiración uniéndonos a ese ciclo interno que todos tenemos ciclos internos respetando ese ciclo cumpliendo esas respiraciones cada uno a su propio tiempo respiraciones nariz nariz Ese ciclo de tres respiraciones, libero los brazos por los lados, abrimos los ojos y ahora vamos a volver a liberar esa pierna hacia atrás, la izquierda en este caso, paso el peso del cuerpo hacia adelante, levanto, estiro esa pierna bien, bien hacia atrás y ahora dejo apoyado los deditos de los pies. Desde acá vamos a estirar la pierna activando, si es posible, la levantamos del piso, inhalo profundo y ahora al exhalar puedo, llevo los codos y alargo la columna, empujo hacia el cielo, empujo los hombros hacia atrás cuello largo, pierna larga y aquí me quedo respiro conscientemente y luego despacito apoyo rodilla me sujeto sobre las manos y levanto otra vez el peso del cuerpo, vuelvo otra vez esa postura de venado, alargo el cuerpo hacia arriba y hacia atrás y ahora vamos con la pierna izquierda. Inhalo y elevo la pierna izquierda. Hacia arriba y hacia atrás. Tiro esa pierna, caderas cuadradas. Exhalo, traigo esa pierna de manera transversal hacia adelante. Apoyo ambas piernas en el piso, que el muslo me quede mirando hacia la tierra. Abro el pecho, me apoyo sobre la yema de los dedos. Inhalo. Al exhalar, flexión hacia adelante. Tres veces. Inhalo, subo. Exhalo subo, mantengan siempre los hombros hacia atrás, lejos de orejas y el pie es como si fuera un libro, desde el centro hacia el extremo si no puedo, cerrar bien ese libro, lo que hago me quedo acá Rita. no hay problema, pero no queden redondeando la columna ahora por última vez, inhalando subo, apoyo manos, apoyo deditos del pie de atrás, y libero esa pierna hacia atrás y hacia arriba me estiro, exhalo trae otra vez esa pierna de nuevo, tres veces, de manera transversal Aquí es donde quizás se ve mejor Si me molesta, me puedo poner el almohadón Debajo del glúteo para apoyar Si es necesario eh, Dejo caer Inhalo, abro pecho eh, Apoyo los deditos de los pies, estiro esa pierna hacia arriba y hacia atrás, hacia arriba y hacia atrás. Exhalo, traigo esa pierna otra vez entre medio de mis manos. Abro pecho. Exhalo, me pliego hacia adelante. Inhalo, subo. Exhalo, me pierna. Inhalo, subo. Exhalo, pierna. Exhalo pierna. Y ahora por última vez, inhalando, cuando subo me voy a quedar arriba y voy a traer la rodilla derecha hacia la planta del pie izquierdo. Me ayudo apoyando los deditos del pie, doy un impulso y me siento. Si aquí no es posible sentarme, de nuevo, lo que hago es tomar el almohadón el cojín, y colocarlo debajo de mis glúteos para estar más cómodo. Si no necesito, quedo ahí o la variante 2 sentado sobre ambas pantorrillas. Cada uno va a tomar la variante que le resulte más cómoda. Inhalo, estiramos los brazos hacia los lados del cuerpo. Y empezamos con estos movimientos laterales, inhalando y exhalando. Detengo el movimiento y ahora inhalando, elevo el brazos. Tomo esa energía del cosmos cierro las manos en la y mira hacia el frente, cierro los ojos. Y ahora empezamos con las rotaciones y las torsiones. Al exhalar vamos rotando hacia el lado derecho. Inhalo, voy pasando por el centro. Exhalo hacia el lado izquierdo. Me fundo en el seno de la madre tierra. Representa también este poder de creación que tenemos, esta creatividad Vamos a soltar todo lo que no nos pertenece, todo lo que nos pesa Lado y lado, al inhalo al centro, exhalo hacia los lados estén habitados por pues, su atención también, que pues, estén activos Ahora vamos a cruzar el izquierdo por debajo, el derecho por arriba vamos a cerrar los ojos nos quedamos con este gesto de poder respirando nariz, nariz 13 respiraciones pecho se redonde, de hecho se puede abrir el pecho me empujo desde codos, hacia arriba hombros hacia atrás al niño en la cadera y acá me quedo trato de estirar todo lo que pueda como contando y una unión entre un punto sobre la coronilla y sobre el talón apoyar esa rodilla y vamos a liberar la pierna izquierda hacia atrás. Primero quedando como una postura de finja, preparándonos para entrar en la postura de cobatul, una postura del rumbo oeste. Representa esa capacidad de superación, esto de elevarse desde lo material hacia lo sutil. Acá es importante que cuando activemos nuestro cuerpo hagamos un, una descarga como el peso sobre nuestro hueso cúbico. Para elevar nuestro centro, abrazarlo desde las costillas y empujar hacia el cielo para elevarlo. Entonces acá entonces vamos a comenzar a, eh, comenzar a juntar nuestras piernas como si fueran una solita. Hueso cúbico hacia la tierra, empujo hacia el cielo. Y ahora vamos a preparar, luego de unas respiraciones, si quieren cierren los ojos unos instantes. Para preparar este intento que mi espíritu vuele a lo más alto. intento también de transmutar, de cambiar, de soltar, ahora muy lento, muy suave, vamos a ir girando desde las caderas, voy a ir apoyando sobre mi cadera izquierda, creando nuevamente otra torsión, todas esas torsiones que estuvimos preparando, trabajando, para esta torsión todas ser un poquito más profunda, entonces voy pasando el peso de mi cuerpo hacia el lado izquierdo, solo desde las caderas las piernas quedan puntitas por ahora y dejo el torso exactamente de la misma manera que estaba antes abro las caderas pero dejo el torso como estaba y ahora si puedo, si es posible, levanto un poquito la pierna esto ya sería como reto de la postura, no es necesario que así sea pero creo esta torsión puedo dejar las piernas juntas o levantarlas que mi espíritu vuele hacia lo más alto se va a sentir ahora bien profunda esa torsión Hagan sus respiraciones como el cuerpo lo necesita. Si el cuerpo necesita respirar un poco más superficial, más alto, lo permito. Y bajo esa pierna suavemente. Voy apoyando otra vez hueso cúbico, ambas caderas y vuelvo a separar las piernas relajando sola zona lumbar. Acá no colapsamos, subiendo, siempre estamos atentos de tener esos espacios. Y relajo. Un poco la columna, apoyo mejilla izquierda, brazos hacia el cielo, palma de las manos hacia el cielo. <ríe> y acá hago unas respiraciones. De la... Y vamos a ir nuevamente. Apoyo manos debajo de hombros y axilas para levantarme Inhalo junto el peso del cuerpo Deslizo antebrazos hacia adelante Y ahora vamos hacia el otro lado Junto las piernas, hueso cúbico hacia la tierra Empeines hacia la tierra, activo mi centro, abro pecho Y ahora suavecito empiezo a cambiar el peso del cuerpo Pasando sobre mi lado derecho Creando esa torsión, abro el pecho Trato de mantener igual la parte de arriba del cuerpo Mientras que la otra parte crea la torsión. Entonces desde ahí levanto la pierna de atrás. La pierna de arriba sería, perdón. Cada uno hasta donde se pueda. Es como un reto de la postura. Si no puedo, dejo la pierna juntas No hay problema. que mi espíritu puede hacer lo más alto. Y aflojo, vuelven otra vez las caderas, aflojo separando las piernas, y ahora me voy a repostar sobre mi mejilla del lado derecho, dejo palmas hacia el cielo, relajo, descanso el cuerpo hacia la tierra. Manos primero, me ayudo para levantar el peso del cuerpo, despacito, vértebra a vértebra, voy levantando, apoyamos los deditos de los pies, como hicimos la primera vez en esta postura de descanso, y llevo todo el peso hacia atrás, así preparando la planta de los pies y los deditos para páncreas, el abanderado, entonces, entonces empujo hacia atrás. Y desde aquí, vértebra, vértebra, nos vamos levantando. Erguimos columna. Y ahora despego glúteos de talones. Vamos a dar un paso hacia adelante. Y desde acá vamos ahora a ir llevando la cadera despacito hacia atrás. Hasta apoyarnos sobre nuestro metatarsio y deditos del pie de atrás. Esto puede llegar a resultar muy fuerte cuando alineamos acá. Tobillo debajo de rodilla, alineamos la columna. Si esto resulta demasiado fuerte tener el pie ahí, lo que hago es apoyar el empeño. Si igual es demasiado fuerte, me voy a quedar levemente hacia arriba y alineamos ahí. No hay problema. Cualquiera de esas tres variantes, la idea es que podamos sostener la postura aunque sea a unos instantes. Vamos a cruzar los dedos, entrelazarlos y abrazar la rodilla. Pecho abierto, con una erguida. Concentro mi poder y lo pido lo negativo. Concentro mi poder y bloqueo la negativa. Representa esta capacidad de estar al servicio de los demás, de sacrificarse por los demás, de estudiar lo que nos pertenece. Concentro mi poder y bloqueo la negativa suavemente, llevo las manos hacia adelante, cambio el peso del cuerpo y vuelve la pierna derecha hacia atrás. Ahora apoyo los empeines dando un descanso ahí a nuestro tobillo, a nuestro talón, los empeines súper apoyados en el piso, todo el peso del cuerpo hacia atrás, hombros bajitos. Y vamos de nuevo, levanto glúteos, apoyo deditos de los pies, Llevo el peso del cuerpo sobre talones y ahora levanto liberando pierna derecha. Suave, voy con el peso para ver si, para corroborar si puedo soportar el peso sobre ese talón y sobre ese metatarso. Alineo la pierna contraria. Ahora vamos a cambiar el cruce. Antes que si el pulgar por ejemplo derecho estaba sobre el izquierdo, cambio y el resto de los dedos cambiar. Y desde acá, entramos en el intento de la postura. Concentro mi poder y bloqueo lo negativo. Nos establecemos en esa línea, en ese eje. Concentro mi poder y bloqueo lo negativo. Si es muy fuerte pueden apoyarse sobre la peña o se pueden levantar un poquito, no hay problema. Va a despertar mucho estabilidad, mantenernos firme en esa postura. Para levanto el peso del cuerpo apoyo las manos y cambiamos apoyo rodilla en peines y postura de descanso ahora sí puedo apoyar frente cabeza solo si me llega si no llega quedo acá arriba relajo vamos a levantar un poquito el peso y vamos a preparar las caderas para la postura que sigue separo las rodillas el ancho del tapete junto a los deditos de los pies y de ahí, relajo otra vez el peso del cuerpo abriendo más nuestras caderas preparando para papalos inhalando vamos reincorporando el peso del cuerpo, vértebra a vértebra aquí. y ahora vamos a liberar por un costadito, las dos piernas hacia adelante apoyo manos por detrás, sacudo piernas dos pequeños puestos hacia los lados, hacia adelante y vamos a trabajar primero juntando la planta de los pies pero bien lejos de nosotros como que la medida puede ser si estir una pierna coloco la planta del pie, la altura de la rodilla o un poquito más abajo y luego traigo la otra entonces por ahora todavía no estamos ingresando en la postura total sino preparando. Abrimos el cuerpo ahí, abrimos el pecho, perdón, levemente con una erguida, mantengo aquí unos instantes, puedo colocar las manos sobre las rodillas y ayudarme en cada exhalación, a ejercer una pequeña pequeña presión para que las caderas se vayan abriendo de a poquito Luego de unas respiraciones aquí, vamos a apoyar las manos por detrás y adelantar nuestra pelvis hacia las rodillas. En vez de traer las piernas hacia nosotros, traemos. Ahí. En vez de traer las piernas hacia nosotros, vamos a traer la pelvis hacia nuestros pies. Vamos a permitir que los piesitos se abran también como un libro hacia nosotros, la planta del pie nos esté mirando. Y ahora colocamos los antebrazos por debajo de nuestras rodillas y esto nos va a ayudar para mantener el pecho abierto y la columna erguida. Vamos a hacer este gesto machomanas. seguida también de recepción, todos los deditos juntos, pulgares separados. Si acá igual me incomoda y hace que mi espalda se encorve, es necesario llevar los brazos por detrás y empujar y trabajar esa apertura de pecho, quedarnos ahí. La idea es que nuestro pecho siempre esté abierto, no se nos cierre, no se nos encorve la columna. Así que la variante que ustedes deseen tomar, unos instantes cerramos los ojos a esta postura de Papalot, Pepe. Representa también el divino anciano, Pepeot, la personificación del fuego, de la sabiduría. Respiraciones nasales, nariz-nariz. Domino mi cuerpo y elevo el espíritu. Vamos a ir abriendo los ojos. Vamos a liberar los brazos. Apoyamos las manos por detrás del cuerpo, pecho abierto. Muy suave y despacito. Voy a liberar primero una pierna hacia adelante, luego la otra. Y acá vamos a volver a sacudir, a relajar, Pequeños golpecitos hacia la tierra. Vamos a hacer también ahí pequeños movimientos para relajar las caderas. Trayendo la pierna hacia nosotros, estirándola. Y uno se mantiene ese pecho abierto con una herida, uno más con cada pierna. Y ahora sí, cada uno va a preparar para estar en postura de sentado, de teomani, de meditante, en anau, <coughs> sentados. Vamos a estar un ratito, entonces si quieren tomar el, el almohadón y el cojín también lo pueden hacer. colocar ahí debajo de nuestros isquiones para estar bien cómodos. Y cada uno va a tomar la postura que crea conveniente para su propio cuerpo, sobre todo para su columna. Y que sea una postura que podamos sostener a través del tiempo, aunque sea unos minutitos. Entonces por eso es necesario estar cómodos. No sirve de nada estar forzándonos en una postura súper exigente si luego en nuestra mente vamos a estar constantemente con el diálogo interno de querer cambiar entonces tómense su tiempo encuentren una postura que les resulte bien cómoda hagan todos los ajustes que necesitan vamos a comenzar como finalizamos llevando nuestras manos hacia el abdomen bajo primero mirada hacia el frente esa línea en la columna y luego cerrando nuestros ojos comenzando con el vehículo de la respiración permitiendo que ese aliento nos vaya calmando el resto de los vehículos el intento de esta postura de meditantes el con la música de silencio interior entonces Pase lo que cada uno entienda con ese intento, con esta idea de cortar los diálogos internos. La música podría ser el latido de su corazón, el ritmo, el percibir de las sensaciones internas. La música que en los movimientos internos. dirijo mi atención hacia adentro. hacer el gesto de cuenco sobre nuestro abdomen bajo reposando nuestras manos en ese cuenco, mano derecha sobre mano izquierda conectando con estas polaridades que tenemos, el agua y el fuego podemos visualizar un gran sol rojo en nuestro pecho ardiendo, transmutando, transformando este cuenco de agua en nuestro abdomen bajo que sostiene que calma que limpia podemos usar las visualizaciones para volver cuando haya distracciones hasta que luego solo elijamos un punto de atención, una sola cosa en la cual nuestra mente está ahí, para encontrar ese silencio, si hay comodidades físicas en cada exhalación la vamos soltando. Nuestra mente continuamente se está yendo No importa No nos enojamos No nos frustramos Eso es lo que sucede Es la naturaleza de la mente Con amor, con respeto En compasión Volvemos Una y otra vez Entrenando la mente Entrenando nuestra capacidad de atención la capacidad de atención, sino también de poder sostener esa atención a través del tiempo. la visualización para estar aquí y ahora habitando cada parte de la